Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti con corazón. Hola, ¿qué tal? Muy, muy, muy buenas tardes. Ya estamos a través de nuestra página de Facebook de Conciencia Tech, como todos los viernes, transmitiendo con mucho, con mucho eh, gusto de estar en contacto con nuestra comunidad y con toda la gente que nos ve y nos escucha, eh, como todos los viernes nuevamente. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, pues buenas tardes a todos, pues yo súper contenta de que en esta edición estamos el equipo completo, ya por ahí por diversas razones no habíamos coincidido, estábamos uno u otro, pero muy muy contenta de compartir, David y Raúl, este espacio con ustedes y, y emocionada con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Pues igual, buenas tardes, eh, mucho gusto en, en estar aquí en el programa, eh, pues ya cerrando una nueva semana, pasando... Pues ya, ya estamos cerquita del mes de mayo también, entonces se viene el Día del Niño, el Día de la Madre, entonces hay, hay que seguir disfrutando y pues contento de estar con ustedes platicando. La verdad es que eh, es un gusto tener equipo completo, la semana pasada tuvimos una serie de, de imponderables y, y de, de situaciones ahí personales importantes que atender y bueno pues me tuve que chutar un ratito de programa, me, media hora solo para que no se quedara... Ahí sin hacer, pero hoy el día está interesante porque propusimos un tema que tiene que ver con las personas. ¿Qué tipo de personas podemos llegar a ser? Y cuando pregunto qué tipo de personas podemos llegar a ser, eh, nos surgieron dos ideas. Hay características que distinguen a unas personas que les llaman el nombre de personas vitamina. Y hay otras que... Eh, por el contrario se le conoce o se han venido a denominar como gente tóxica y podemos encontrar por ejemplo en mi caso a dos autores que, que por cierto uno me lo recomendó Yola que es Maria, Mariana Rojas estapé una psiquiatra y por otro lado a Bernardo Estamateas que es este también que es psicólogo. uno habla de personas vitaminas y el otro habla en su libro de gente tóxica. Y con eso quisiera abrir este, eh, este programa, ¿verdad? ¿Qué características tienen las personas o por qué unas son vitamina y otras son tóxicas? No sé. Sí, eh, ayer que nos pusimos de acuerdo con el tema, pues inmediatamente yo creo que para todo el equipo empezó a surgir las ideas. Y ahí me gustaría abrir, abrir el tema pues haciendo una analogía, precisamente con la definición literal de qué son las vitaminas o que es estar intoxicado o, o, o tener cierta toxicidad en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, yo creo que a todos en algún momento, aunque fuéramos niños, yo recuerdo mucho que me llevaban al pediatra o a revisión médica y decían, no, pues, ¿sabe qué? Este, ocupa ciertas vitaminas, ¿no? Entonces, de repente ocupamos para fortalecer la sangre, para fortalecer el sistema inmune. Recuerdo mucho ahora que, que fue la época COVID, eh, pues, fue como que pues, los especialistas, los médicos no sabían al principio cómo atacar esta enfermedad, pero recuerdo que, que yo me contagié en la segunda ola de COVID y me daban vitamina D. Entonces ahí la cuestión de la vitamina D, si nos ponemos a, a investigar, pues tiene que ver con fortalecer el sistema inmune. no Entonces, pues hay diferentes vitaminas cuyo objetivo principal es reforzar pues nuestro funcionamiento, nuestro cuerpo. Y pues va a haber diferentes incluso vitaminas que fortalecen nuestro sistema neurológico. Y, y bueno, si lo definimos o lo, o lo resumimos como tal, la, la función de las vitaminas es darnos un, un empujoncito eh, para que sigamos nuestra vida de la mejor manera posible, que podamos realizar nuestras actividades con el mejor ánimo, porque por, eh, también investigando sobre la vitamina D, veía que además de que fortalece el sistema inmune pues también nos puede causar depresión si no traemos un nivel adecuado, ¿no? Y record, recordé mucho, me remonté cuando nacieron mis hijos, eh, las indicaciones del pediatra, y no sé si ustedes como papás les tocó, de que tenían que sacarlos un ratito al sol, ¿por qué? Para que empezaran a fortalecer su sistema inmune y precisamente porque el sol nos da la vitamina, ¿no? Entonces, pues esa es la función de las vitaminas, fortalecernos, darnos ese empujoncito para seguir, para seguirle echando ganas. Por lo contrario, seguramente a nosotros nos ha pasado, no sé si de, si de repente, es, nos enfermamos por algo que consumimos, por ejemplo, que no estaba en buenas condiciones un alimento, algo que está echado a perder. Aquí en Sinaloa, que somos la cuna de los buenos mariscos, y no sé si alguien opina diferente, pero eh, está comprobado que tenemos los mejores mariscos aquí en Sinaloa, pues de repente es muy común, sobre todo cuando se consume marisco crudo, pues que no está en buenas condiciones y pues te puede causar pues que tu cuerpo se intoxique. Hago esta analogía, pues, que quiere decir? Tu cuerpo reacciona, pues te enfermas del estómago, a lo mejor te deshidratas, a lo mejor te causa vómito, pero es una reacción, un malestar de que algo no está bien o no te está causando bien, pues es intoxicación que tienes a tu cuerpo. Y si lo llevamos a que es una persona vitamina, que es una persona tóxica, ya para darle el espacio a Raúl, pues creo que tendría mucho que ver con vitaminas aquellas personas que nos fortalecen, que nos agrada ver, que el solo verlas, el tocarlas, el que se nos acerque, nos dan como que ese bienestar que nosotros necesitamos en nuestro día a día. Una persona tóxica, alguien que ni sin, siquiera se nos acerque, el solo pensar en una situación, por ejemplo, un líder tóxico que nos causa miedo, que nos causa inseguridad, que, que nos hace sentir incluso mal, eh, un malestar físico porque ha pasado de que te empieza a oler el estómago, te empiezas a marear. Eh, te empiezas a poner nervioso, nerviosa, y, y creo que eso tiene mucho que ver con la definición de lo que sería una persona vitamina y lo que sería una persona tóxica. Raúl, no sé qué opines tú. Sí, pues igual me, me queda eh, en este caso clara la distinción entre lo que podría pues, ser, ser estas dos cuestiones, no entre la, la persona vitamina y la persona tóxica, que me gustó mucho la analogía que señalaste, porque como dices... Eh, Incluso, aun cuando, por ejemplo, las vitaminas puedan ser eh, convenientes, ¿no? Para activarnos, animarnos, eh, en una dosis inadecuada pueden ser perjudiciales, ¿no? Entonces. Puede pasar de una persona vitamina a una persona tóxica, ¿no? Al final de cuentas y viceversa, ¿no? Entonces aquí justamente me, me llamó mucho la atención el tema porque es un juego, ¿no? Al final no es como que una categoría inamovible que las personas vitaminas siempre lo son y siempre van a y con todo mundo van a transmitir y compartir su energía y a todo mundo les va a ser gratificante su presencia y, y viceversa con las personas tóxicas, ¿no? Realmente es un vaivén y es un juego, este, y depende de la situación y el contexto, y, y creo que tiene mucho que ver, pues, con el nombre del programa, que es justo, son los temas que revisamos continuamente, ¿no? La conciencia que, que tengamos para poder interactuar y sobre todo, pues, eh, en qué momentos, ¿no? Incluso una actitud, por ejemplo, hay ciertos momentos donde una, de una actitud con mucha energía, con mucho ímpetu, este, pues, a lo mejor no es lo más conveniente ni lo más favorable para poder empatizar con otros, para poder este eh, compartir no eh, y entonces simplemente estar conscientes de en qué momento estamos con quiénes estamos y creo que una cuestión muy importante eh, las vitaminas al final aportan no entonces creo que también nosotros es importante considerar Cuál es la mejor manera de aportar en esta situación en este escenario en el que me estoy desenvolviendo muy interesante eh, estos puntos de vista y bueno Haciendo, eh, como les digo, estas eh, buenas analogías que acaban de mencionar, vámonos de lleno a centrar y ver que hay ciertas características eh, en los tipos de personas o rasgos de personalidad o formas de actuar desde la conciencia o desde la inconsciencia, porque no necesariamente una gente tóxica, es que está consciente de que es una gente tóxica, ¿no? Y de la misma manera, a veces esas personas vitamina inclusive no saben qué características llegan a tener como personas así, pero bueno, tú las puedes ir identificando y tú te puedes ir identificando a través de ciertas características, ¿no? Normalmente una persona vitamina, uh, y ustedes me van a ir diciendo, tiene una buena energía. Una buena energía te recarga el ánimo cuando la ves, este, eh, te pone de buen humor, ¿no? Eh, de alguna manera está dispuesta a, a, este, a escuchar. ¿No? Eh, y no no quiero que con eso se interprete que son basureros emocionales, porque de repente ya todo el mundo cree que como tienes buena escucha, pues vienen a vaciar todas tus emociones y no. De repente este, escuchan y son empáticos, pero este, no son basureros emocionales. no Entonces, para mí una persona vitamina es la que disfruta de las cosas buenas y aprende a vivir el presente. No sé qué opinen de eso y si quieren sumarle eh, características. Sí, totalmente de acuerdo con lo con lo que mencionas como características de las, de las personas vitamina, David. Y también al mismo tiempo quisiera mencionar lo que aportó Raúl hace poco, hace ahorita en su participación, que mencionaba que pues también cuando el exceso de hay exceso de vitaminas pudiéramos intoxicarnos con el exceso de vitaminas, ¿no? Y me vino a la mente por ahí varias situaciones que me ha tocado vivir, incluso que me han contado de, de que de repente puedes conocer una persona que en la primera, segunda, tercera vez que, que la ves o que lo ves es una persona encantadora, donde le ves todas las cualidades del mundo que te causa bienestar, que te hace sentir muy bien, pero conforme va, puede pasar, eh, digamos, los días o las veces que la tratas, pues de repente ese exceso de cualidades o, o de ciertas características que le ves no bien manejadas, de repente empiezas a sentirte como que cansado, cansada de escuchar lo mismo, sobre todo cua, cuando ves que tiene así como que un perfil narcisista o cuando ves de que no es que yo hago esto, yo hago lo otro, este cuando yo llegué se solucionó todo de la mejor manera. Entonces, sí hay diferentes perfiles que como bien dice Raúl, de repente pudiera parecer así como que lo mejor, pero conforme... Eh, pues transcurriendo el tiempo no, no es lo más adecuado, ¿no? Quería así como que hacer esa, esa pauta, porque totalmente de acuerdo, Raúl, con, con tu punto de vista. Por otro lado, eh, hace pues una sesión estuvimos con eh, un programa dedicado a la química del cerebro. Y bueno, pues retomando esa parte, yo creo que algo que tiene que ver con las características de estas personas, de las personas vitamina y el efecto que causan en nosotros cuando las tenemos cerca, cuando nos toca convivir con las personas vitamina y que nos fortalecen y nos causan bienestar, pues la fomo, famosa hormona del bienestar, la oxitocina, pues se libera precisamente cuando nosotros tenemos cerca a una persona vitamina. Eh, ahí es Marían Rojas precisamente, que mencionaba ahorita David, la que hace alusión de que cuando sucedió lo de la pandemia, la época de la pandemia, los dos, tres años que vivimos, pues si ustedes recuerdan era usar el cubreboca, pero aparte cero contacto físico. Y entonces no podíamos abrazar al papá, a la mamá, a los abuelitos, a nuestros hijos o a la pareja. O sea, era de pues cero contacto y precisamente era esa angustia que nos causaba el que no producíamos, producíamos la suficiente oxitocina, que incluso llegaba pues a cuestiones de, de depresión, de estar paranoicos o paranoicas con respecto a lo que realmente estaba sucediendo, que si sí era muy grave, pues ya tan solo las cifras, las estadísticas de muertes lo dicen, pero pues el hecho de que no tuviéramos ese contacto, ese alimento que nos nutriera eh, para, para poder seguir adelante o tener ese contacto con, con lo que nos da impulso o nuestras personas vitamina, pues que son nuestros seres queridos, pues nos llevaba como que a un estado de inconsciencia y de depresión por otro lado, ¿no? Entonces, si quería así como que hacer contacto pues con el efecto de que las personas vitamina si algo causan en nosotros, pues es que se dispara la oxitocina conocida como la hormona del, del bienestar. Sí, muy muy interesante este, este tema al final de cuentas y muy relacionado, no o sea, a, eh, hace sentido de por qué se le puede denominar a una persona de esta manera, ¿no? Al final, o ¿por qué se tiene este concepto? Y pues igual como coincido con con lo que mencionaba también David en cuanto a una persona vitamina, pues pienso que es alguien que está presente, ¿no? Este que está consciente lo más posible eh, y que te digo, busca de la mejor manera este, pues, contribuir, ¿no? Con su entorno y obviamente consigo mismo, o sea, en, en esta, en este vaivén, al final de cuentas. Eh, y algo que también importante, pues, es lo que decía, ¿no? No, no precisamente una persona tóxica o una persona vitamina va a ser, o sea, aunque puede ser una característica, no precisamente va a ser, va a ser consciente de ello. Y lo importante es que, eh, pues, estemos. Yo creo que incluso una persona. Tóxica, como como mencionaba, vamos a la contraparte. Para mí sería alguien que no está consciente, ¿no? Es más, porque para mí una persona, no necesariamente sería vitamina, pero alguien que de alguna manera está consciente y, y hace las cosas, aunque a ojos externos no parezcan buenas, no me parece tóxica, ¿no? Pero me parece alguien tóxico cuando está en autómata, cuando no se ha logrado de alguna manera. Eh, concientizar de que tiene, puede tener un dominio propio de sus acciones y que no es una víctima de las circunstancias, ¿no? Que puede realmente eh, contraponerse a la situación, aún en las más complejas, de hecho, en las más complejas, es cuando uno realmente, pues, saca lo que se supuestamente tiene de mejor, ¿no? Y creo que en ese aspecto es importante esta parte del automatismo, ¿no? Y, y hacer ser... Eh, no cuestionarse conductas, comportamientos, creencias, juicios que tenemos, pues nos hace vivir en este automático, como lo dice Raúl, y creo que las personas con características de eh, ser vitamina, pues es, ayer estaba dando precisamente la parte de comunicación en un eh, diplomado de vivir a conciencia que estoy participando, y pues, tienen esa característica de la escucha activa y la empatía. O sea, realmente están escuchando y comprometidos en el presente con la persona que están dialogando, ¿no? Y otra cuestión importante, siempre se les ve esta capacidad resolutiva de buscar soluciones a los problemas. Otra cuestión importante es que tienden a ver el vaso medio lleno. O sea, son optimistas. Sin ser del club de los optimistas, pero son, tienden siempre a ver el lado bueno de las cosas, ¿no? ¿Qué puedo hacer a pesar de todo para poder llegar a, a solucionar el problema, no? Otra cuestión importante es que evitan la crítica a la otra persona como tal, una crítica que lo mal llamada a veces constructiva, porque para mí una crítica es una crítica y no hay que, que es constructivo o que no es constructiva, y hay maneras de poderla, este, y eso es desde mi punto de vista, eh, expresarla. Y otra cosa, como dice Raúl, es importante, vive en el presente y cuando... Tú aprendes a vivir en el presente, pues ya eres una persona con un nivel de conciencia del aquí y del ahora. Entonces creo que esas son parte fundamental de estas personas. Y como lo dice Yola, pues nos, nos dan, nos generan oxitocina, ¿no? Inclusive algunos de ellos, y a lo mejor no, todos, no, no todas las personas nos gusta. Son apapachadores, ¿no? O sea, por naturaleza les gusta abrazar, eh, eh, son kinestésicos, ¿no? En muchas ocasiones y a veces eso no a todo mundo le puede llegar a gustar. Sí, pues totalmente de acuerdo con las características ahí que, que acabas de, de resumir, David, escucha activa, empatía, vive en el presente, como dice Raúl, siempre hay conciencia... Y digamos optimismo porque sabemos que no siempre las cosas salen como las tenemos planeadas, como las tenemos visualizadas, pero siempre buscan el cómo sí y el cómo sacar provecho de toda crisis, de, de crecer, de que hay un crecimiento pues y buscar una mejor solución en todos los aspectos sí, y, y totalmente de acuerdo con lo que acaban de aportar. Pues vamos a ver ahora qué características tiene una persona tóxica, o sea, qué sucede o por qué mencionamos de, de qué es una persona tóxica. Mm. Me ha tocado en diferentes ocasiones de, de repente que llega a quejarse a alguien, pero en repetidas ocasiones y por todo, ¿no? Eh, se queja porque se le hizo tarde, se queja porque hubo tráfico, se queja porque le pusieron una junta, se queja porque tiene que preparar clases, se queja por, por todo, ¿no? En todo, en todo momento, la queja, la queja, la queja, pero no hay ninguna propuesta de solución cuando llegue esa queja solo llega y vacía, y vacía, y vacía, y vacía, como que la, la parte negativa, ¿no?, de, de toda, pues de todo, de todo su sentido. En contraparte con la escucha activa de lo que es una persona vitamina, y estoy segura que también les ha pasado a ustedes, cuando de repente nos llega a suceder algún problema, eh, algo que de repente no nos salió como quisiéramos, y confiamos en cierta persona y le decimos, híjole, ¿sabes qué? Eh, estaba esperando que hoy me llegara cierto documento y no me llegó, Aún no terminamos de decir la frase cuando esta persona nos interrumpe. Uy, a mí ayer estuve esperando a tales horas y fíjate que hace una semana y jamás escuchó conscientemente lo que nosotros le queríamos decir y de ahí se agarra hablando y el tema de conversaciones en relación a lo que esta persona siente, pero jamás nos escuchó a nosotros o nuestra inquietud o por qué no le acercamos. Entonces, para mí una de las características principales de las personas tóxicas es esa, que no te escuchan que eh, jamás tienen conciencia de qué es lo que está pasando alrededor con las demás personas y creo que siempre va de la mano como con el egocentrismo y el, el preocuparse solo por lo que yo estoy sintiendo, por lo que yo estoy pasando. Victimizarse va de la mano también porque el hecho de que me estoy quejando, siempre soy la víctima, siempre a mí me pasa todo, siempre a mí me cargan la mano con el trabajo. Y pues si se fijan, lleva un perfil y con diferentes eslabones en sentido negativo. Como ven... Sí, bueno, ejemplo, sí luego pasa que este, esta cuestión de, de no escuchar y ya luego in, ir a intervenir y no, y además ponerle un, un granito más, ¿no? Este, ay, tú te estás quejando de esto, no, si hubieras visto ayer yo, no, o sea, es, todavía, todavía es como que disminuir o no, o subestimar lo que está experimentando la otra persona, este... Sí, ese es un punto importante, creo que tiene que ver mucho con lo que mencionas, digo, para mí yo creo que lo podría resumir como una persona que no se responsabiliza, ¿no? Que que vive en una posición de de víctima porque al final, eh, digamos, es una cuestión, es como un tanto, no sé, parecería como contradictorio porque es, un por un lado es como egolatría, ¿no? Este, Pero por otro lado en esa egolatría siempre es inocente esta persona ante las situaciones que que vive, ¿no? Entonces no hay como que todo el mundo le, le, le hace, le pasa, ocurre o él, como dice él es el que se o esta persona la que se sacrifica, ¿no? Este sin esta persona no, no las cosas no se darían, el mundo no podría seguir girando casi casi, ¿no? Este entonces creo que por ahí va mucho este este tema. Yo creo que tiene que ver, le digo, con esta cuestión de responsabilidad para mí el el, el, no, el que una persona no se responsabilice de la de las situaciones eso no lo hemos dicho otras veces pero eso no significa ser el causante de las cosas pero si él pues, si estás viviendo las situaciones porque hay una forma de responsabilizarse no este y eh, esa sería como que principalmente para mí la, la característica y por consecuencia pues va mucho al tiendes como más al egoísmo no precisamente a esta a un no sé te digo creo que en esta época a, Habría que buscar la definición específica de egoísmo, ¿no? Pero, o sea, a veces hay quien toman de egoísta a quien solo se preocupa por crecer por sí mismo, para avanzar, y hay quien la toman por quien solo se preocupa de sus propios beneficios, pero no necesariamente considerando a los demás, ¿no? Que es distinto, ¿no? Entonces, este sí, creo que sería una persona para mí excesivamente egoísta y que eh, pues no se responsabiliza. Para mí se resumiría en esas dos cuestiones. No es, es muy claro que, que una persona tóxica tiene ciertas características que eres capaz de identificar. Inclusive, a, eh, ocasiones tú puedes ser una persona que te estás comportando, comportando, perdón, con estas características, ¿no? Y cuando hablo de estos dos referentes, Bernardo Estamateas y Mariana Rojas, eh, de hecho, Bernardo hace un libro de, donde clasifica la personalidad de, de cada gente, de persona tóxica, ¿no? Y, por ejemplo, él habla de los meteculpas, del envidioso, del descalificador, del agresivo verbal, del falso, del psicópata, del mediocre, del chismoso, del jefe autoritario, del neurótico, del manipulador, del orgulloso, del quejoso... Eh, y cuando te empiezas a ver toda eh, esta clasificación que él maneja, si sí te das cuenta de que el comportamiento que tienen estas personas genera te genera inmediatamente un rechazo hacia ellas o una emoción desagradable. Y el chiste es que como persona yo pienso que te des cuenta qué te está reflejando esa persona, porque... No está ahí nada más porque sí en tu vida. O sea, hay una razón específica por la cual se te presentó esa persona. Y como lo dice el espejo, o me está reflejando algo mío, o, o está reflejando algo que no estoy verificando y que no estoy considerando, o está, eh, está enseñándome o validando alguna creencia, algún juicio que eh, pues requiero introspectar para empezar a ver y tratar de que esas personas no estén tan cerca de mí pero obviamente como nosotros lo habíamos lo hemos dicho muchas veces o sea es elevar tu vibración y cuando elevas tu vibración eh, desde la persona que eres empieza a cambiar el tipo de gente con el que convives. No sé si se han dado cuenta de esto. Y entonces, pues si tú estás en la queja, si tú estás en la... En la en, en, eh... En la escasez, pues empiezas a, a estar con amigos que están quejándose o que están viviendo en la escasez o que todo el tiempo están hablando de que les falta dinero o que les falta esto o que les falta aquello. Y entonces empiezas a cambiar tú y empiezan a... y de repente eh, todo ese círculo de personas que estaban a tu alrededor, ahí siguen, pero ya no estás con ellos, ahora estás con, conviviendo con otro tipo de personas. No sé si les ha pasado esto y pues es parte de las características de una persona tóxica. Sí, definitivamente, David, ya co como lo hemos platicado en algunas otras ediciones, creo que la abundancia atrae abundancia y la escasez pues atrae escasez y lo hemos comentado, no aplica aquí lo de la, la ley de atracción en, en, en la física, no como tal de que los polos opuestos, no sino que aquí pensamos positivamente y nos van a llegar cosas positivas o negativamente y van Um, va a seguir una bola de nieve que va, que va creciendo y siguiendo ahí con la línea de características de personas tóxicas y, y el efecto que causan en nosotros, pues también quisiera mencionar, eh, digo, si nos vamos por la línea de, de lo que funciona, o, o, perdón, lo, el efecto que tiene nuestro cerebro en la química del cerebro, pues es bien sabido que eleva nuestros niveles de cortisol, que al contrario de la oxitocina, que es la hormona del bienestar, pues el cortisol es la hormona del estrés, así la conocemos. Tiene diferentes efectos en, en nuestra vida diaria, en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. De repente nos empiezan a temblar las manos, se nos acelera el pulso, eh, nos puede doler el estómago. Entonces, dependiendo nuestro funcionamiento, nuestra forma de, de reaccionar hacia ciertos estímulos, pues es la forma en que se nos va a manifestar el que se nos eleve el cortisol y creo que eh, coincido con ustedes cuando dicen que si de manera consciente nosotros podemos estar identificando cuando el estar conviviendo con una persona eh, pues que tiene todas estas características que han mencionado, el hecho de que no escucha, el hecho de que es envidiosa, el hecho de que siempre está criticando, de que siempre está eh, menospreciando o, o eh, que ciertos ciertas actividades que hacemos que decimos, no, yo la hice mejor, este, a mí me pusieron algo más difícil y lo solucioné de esta manera. Entonces, cuando identificamos el efecto que tienen nosotros y detectamos que el estar conviviendo nos eleva el cortisol, pues creo que de ahí estamos generando una conciencia de saber, pues no me tengo que juntar con esta persona, o bueno, respetuosamente pongo un límite. Y yo sé que no le está agregando al menos a mi propósito de vida, a mi propósito personal o profesional. Eh, primero que nada, creo que debemos de desarrollar esa, esa conciencia pues de, de saber identificar las personas y las características que nos causan que se eleve el cortisol. Y por otro lado, eh, ¿cómo podemos, por ejemplo, cuando se nos eleve el cortisol, pues lograr, lograr que baje ese nivel y digamos estabilizarnos porque de repente nos van a pa pasar muchos sucesos incontrolables o que no están de nuestra mano llevarlos. Eh, leyendo también al respecto de las características de las personas positivas, leía por ahí en un libro y contaba a la autora, eh, le les mentiría si recuerdo, recuerdo su nombre, lo, lo saqué hace algunos meses de biblioteca y lo leí, me gustó mucho el enfoque que daba más que personas e vitamina, hablaba sobre características de personas positivas, pero me gustó, y pues es, en realidad es lo mismo que las personas vitaminas, y mencionaban por ahí una anécdota de, de, de una persona que había ido a, a una conferencia, entonces cuando sale del edificio de la conferencia, resulta que se le acerca una persona para saltarla y le pide las llaves de su coche, entonces pues la, la autora com, comenta pues que se asusta mucho, que le empieza, es, que empiezan a temblar las manos, que su pulso se acelera, que le empiezan a temblar las piernas, pero que ella sigue caminando. Dice, yo traía un carro muy viejito. Dice, estacionado en medio de dos carros último modelo. Entonces, pues, esta persona pensó, yo creo que yo era la dueña de alguno de los carros. Eh, ella sigue caminando. Este, dice, yo muy valiente, sigo caminando. Y me dice, las llaves, dice, con una pistola en mano. Entonces, eh, abre su carro y, pues, ya cuando la persona ve al carro que se sube, la deja como que de atosigar. ¿no? Entonces, ella se sube, se va en el camino se comunica con su esposo y le, y le dice, oye, pues pasó esto, llorando, exageradamente exaltada por lo que acababa de vivir. Llega a su casa y comenta que curiosamente tiene un bebé. Entonces llega y el bebé, pues es hora de darle de comer, de amamantarlo, lo amamanta, como a los 10 minutos llega el esposo, se sorprende cuando la ve tranquila, eh, pues como si nada no hubiera pasado, con una sonrisa, y dice, oye, ¿qué pasó? Pues yo venía corriendo a Ayudarte, auxiliarte, pues estabas histérica hace unos minutos, ¿qué pasó? Y esta autora menciona, pues, que empieza a, a investigar sobre qué es lo que generó que ese nivel de cortisol que, que ella comenta normalmente cuando tenemos un suceso traumático o muy fuerte, tarda seis horas en bajarse, pues haya bajado en cuestión de unos minutos. Y esto tiene que ver, pues, con el nexo materno, con el vínculo materno y el hecho de que ella tenía que amamantar a su bebé. Entonces. Hago esta referencia porque cuando nos ha pasado que tenemos un día pesadísimo, pesadísimo, y llegamos a casa y un abrazo de nuestros hijos, un abrazo de una persona querida, un apapacho, si estás en la oficina y de repente sucedió algo que no esperábamos, que nos afectó, llega alguien y te da una palmadita a veces en la espalda y con eso te equilibras, así inmediatamente. Y creo que pues tiene mucho que ver con las características de las personas. Este Vitamina e incluso eh, no recuerdo la fecha pero sé que hay un día del abrazo y precisamente hay un día del abrazo y se festeja el día del abrazo porque está comprobadísimo incluso científicamente de todos los efectos positivos que nos trae el hecho de que alguien nos abrace no y, y pues es precisamente que nos eleva el nivel de oxitocina muy buen ejemplo este yo ojalá que cuando recuerdes ahí la, la autora pues igual y nos puedas compartir eh, sí, yo creo que, no sé, o sea, ahorita que mencionaste ese ejemplo de la mamá, no sé, yo lo, lo he visto, lo vi, tuve de cerca, ¿no? Este, de, de mi niñez y de adolescencia, pero además lo he visto en otras personas, seguramente a lo mejor hasta a ustedes ha pasado que cuando, eh, justo además de, de este vínculo y este contacto y todo, cuando vuelvo a la parte de la responsabilidad, cuando alguien tiene una responsabilidad mayor de sí mismo, como que incluso, no sé, yo veía a mi mamá, mi mamá no se enfermaba, por ejemplo, ¿no? Cuando me quedé sin mi papá y toda esta cuestión, yo no la vi enferma hasta grande, o sea, y decíamos, ¿cómo le haces, no? Lo he visto en otras personas, o sea, cuando hay un objetivo por encima de uno mismo, de alguna manera la vida, o sea, te da una fuerza, es una energía y una, y una actitud y un comportamiento distinto, ¿no? Te da una visión, este... Entonces, la verdad, creo que eso es algo que puede eh, justamente contribuir mucho para ser una persona vitamina, ¿no? El, el poder, te digo, ver más allá de nuestras propias narices, dirían por ahí, ¿no? Este, y ver más allá de lo que no solamente nosotros este estamos en el mi, mi, mi, necesitamos. Que digo, es no, no se resta importancia, ¿no? Pero eso al final de cuentas, este... Sí, es obviamente tener un cuidado, el buscar crecer y todo, pero no a costa de los demás y solamente el buscar recibir, ¿no? Ay, yo qué puedo recibir, ¿no? Porque creo que para mí el, eh, la, mi definición de egoísmo es que tiene que ver con que uno solamente está buscando recibir y dar lo menor posible, ¿no? ¿Cómo puedo dar, cómo puedo ganar lo más, lo máximo, dando lo, me, lo mínimo? Para mí, es, esa, esa es la definición de egoísmo, ¿no? este eh, yo creo que es al revés, ¿no? Uno da mucho y que por consecuencia recibes también, ¿no? Algo proporcional. Este y, y algo que la otra vez estaba este, justamente pensando, me, me siempre tengo muy grabada la frase de del tío Ben de Peter Parker que dice que un gran poder eh, da una gran responsabilidad, este o implica una gran responsabilidad, pero no sé por qué pues, pensé en invertirla y dije pero dije, pero bueno, el, el poder no te viene por sí solo, ¿no? Normalmente en la vida te lo da porque tú ya demostraste una responsabilidad. Entonces, ¿por qué no? Al revés, ¿no? Una gran responsabilidad te va a brindar un gran poder, ¿no? Y precisamente entre eso está el tema de la salud, la actitud y todo. Cuando uno se hace cada vez más responsable de, la, de su vida y del alcance que tiene, creo que la misma vida te da el poder necesario, los recursos vienen, ¿no? Yo veo personas que dicen, oye... ¿Cómo generó todo este impacto cuando a lo mejor aparentemente no tenía los recursos? Bueno, los recursos llegaron de alguna manera porque tenía claridad sobre el impacto que quería generar, ¿no? Entonces, me parece a mí esa interesante para poder convertirse en una persona, en este caso, vitamina en vez de tóxica. Interesantísimo eh, el hablar de, de esta parte de... De dar, y a mí me viene la frase de la madre Teresa de, Cal de Calcuta, ¿no? Dar hasta que duela, esa, esa es la realidad. Y a veces esta conversión al dar, y al cuando nos cae el 20, quedando, es la única manera que podemos nosotros recibir en abundancia y en prosperidad, porque si damos cosas negativas, pues nos va a llegar la abundancia de cosas negativas. Eso también es muy claro eh, eh, eh, en estos, ¿no? Sino la prosperidad y si damos paz y si damos eh, aprendizaje y si damos amor, todo eso nos va a llegar. Cuando llegamos a entender esto, empezamos a ver pequeños cambios en nuestra vida y es todo lo que hablan, todo lo que hablamos o lo que habla mucha gente de la manifestación del universo. Cuando el universo ve que eres capaz de recibir eso que, que estás pidiendo, pero en congruencia en lo que sientes, piensas, sientes, vibras, ahí va a venir, pero eh, no es así de ah lo, lo decreto y ya, no, sino es que diga, eh, ah, incongruencia a tu poder superior, dice, ah, este cuate ya le cayó el 20, o sea, me imagino, me imagino a Dios y, y te ve con un rayo de, que llega un rayo de luz y dice, ah, este canijo ya le cayó el 20, bueno, ahí va, o sea, ahora sí, ahí va todo lo que, todas las bendiciones y todo lo que, que quiere, ¿no? Pero, en otro sentido está cuando no te cae el 20 de las cosas, ¿no? Y entonces, el, el, el inicio es preguntarte, yo soy una persona tóxica y, caray, o sea, hay características, ¿no? A ver, cuando estoy en una charla solo hablo de mí y de lo que a mí me interesa. Cuando estoy con una persona, le hablo cuando quiero y cuando no, no. Cuando so, soy responsable de algo, lo evito y no lo admito y echo culpas a los demás. O utilizo los puntos de vista de los demás y los sesgo hacia lo que a mí me interesa y que conozco para tener la razón, ¿no? Eh, o me encanta criticar a otros, señalar los defectos de los demás. U otra característica, no me alegro de los éxitos de los demás. Y me gusta ser el centro de atención, o sea, a donde llego yo soy el centro de atención. No sé si crean que esas son... Eh, Puntos que nos tenemos que preguntar para identificar si tenemos rasgos de, de persona tóxica. Sí, David, pues lo que acabas de describir son las características precisamente de una persona tóxica y creo que si somos seres responsables y conscientes, si identificamos estas características, pues es sabio cuestionarnos si, nos, si eso que a lo mejor criticamos o queremos alejarnos de una persona tóxica, realmente nosotros no lo estamos, estamos transmitiendo en mayor o menor medida. Pero también creo que un punto bien importante es, a ver, si nos encontramos con una persona tóxica que yo ya identifiqué que cuando quiero exponerle alguna preocupación, algo que me inquieta, inmediatamente me interrumpe y, y, y no me escucha, no tiene empatía y empieza a hablar de lo que él siente, de lo que a él le pasó. Si yo me doy cuenta de que le cuento algo bueno, sabes que me ascendieron, me pasó esto, me reconocieron y hace como que no me escucha o, o cambia de conversación, etcétera Entonces es identificar, o saber cómo responder ante esas situaciones y neutralizar. O sea, si somos seres conscientes, vamos a neutralizar y vamos así como que huir, por así decirlo, de esa situación, o bien guiar a esa persona pues, hacia un estado de... Pues de cero toxicidad, por ejemplo, si estamos, si está quejándose de, de que tiene mucho trabajo, oye, pero mira, estamos haciendo una agenda, ¿qué te parece si identificamos lo más importante lo urgente? El día de hoy sacamos estos puntos, o sea, si estamos colaborando en el mismo departamento, por ejemplo, si llega quejándose de que... Eh, no descansó ni un ratito. Bueno, pues vamos viendo cómo te organizas con el tiempo para que hoy trata de dormir más, este, eh, hacer ejercicio. Entonces, ver cómo vamos llevando, pero creo que esto pues solo lo vamos a poder lograr si somos seres conscientes y realmente tenemos claro qué es lo que queremos realizar en nuestra vida. Sí, sí, no, muy interesante todos estos puntos al final de cuentas, porque como dice, todo comienza pues en uno, ¿no? Entonces pensar, oye, ¿qué, qué rasgos yo tengo a lo mejor de toxicidad con, con otras personas? ¿En qué momentos? No, porque a lo mejor predominantemente podríamos ser una persona vitamina o no, digo, no lo sé, pero predominantemente, pero aún así habrá nuestros momentos y ratos tóxicos, ¿no? Bajo ciertas situaciones que, ciertos disparadores, este, y, y el hacernos consciente y ver cómo trabajarlo me parece algo interesante y, y sobre todo porque yo creo, no sé, es una hipótesis, ¿no? Al final de cuentas, pero tal como decías, David, ¿no? este Yo creo que cuando uno va a lo mejor teniendo un tipo distinto de comportamiento, se empiezan a acercar distintas personas o a alejar otras. Pero también creo que vuelve de alguna manera, o sea, aun cuando tengas ya otro tipo de comportamiento, en algún momento te vuelves a tocar. ¿No? Para, y yo siento, para mí es como así como tú decías la personificación de Dios, ¿no? A mí para mí sería algo así como que la vida te dice, ok, pensás, piensas que ya no tienes este tema, a ver si es cierto, ¿no? Este, entonces siento que la vida nos da la oportunidad de tener un momento de relajación, ¿no? En este, o sea, en cuanto al contexto, pero otra vez viene, ahora con a lo mejor una nueva actitud y un comportamiento, para ver si no regresamos al que estábamos originalmente. Y algo importante también. Es eh, buscar el, el, eh, pues trabajar la compasión, ¿no? Al final de cuentas, eh, porque una cosa es el decir, oye, a lo mejor no me gusta ya este tipo de comportamientos, no es algo que tolere, incluso lo rechazo de mi vida, o sea, el comportamiento en sí, no la persona, pero lo rechazo. Pero, o sea, el buscar ser compasivos ¿no? Al final las, no sabemos las personas qué es lo que viven, experimentan, si son conscientes o si no, si no son conscientes. Y este... Y, y me queda muy grabado, digo, igual y aquí voy a hacer un spoiler, pero va, va con el tema. Hay una serie este, que se llama Lucifer, justamente, que a mí me gustó mucho. este eh, Creo que todavía está en Netflix. Eh, no, no salió en Netflix, pero después la pasaron a Netflix para la, terminarla. Este, y me, me gustó mucho porque al final, obviamente, pues Lucifer se puede decir, es toda, todas estas características de la persona tóxica, ¿no? Pero esta persona va evolucionando, ¿no? en bueno, este personaje, hasta llegar a un punto donde él asiste con una psicóloga, ¿no? Este, y ahí se queja y es que mira y me hacen esto y no sé qué. Bueno, justo cuando concluye la serie, él se vuelve el psicólogo de las personas que están en el infierno porque el infierno lo que refleja es un momento de la vida que nos pudieron superar, ¿no? Entonces es, se repite y se repite y se repite. Ese es el infierno que manejan, ¿no? Este Y entonces él al final les ayuda a estas personas a superar esos momentos para que puedan acceder al paraíso, ¿no? Entonces creo que a mí eso me, me suena, me encantó como ese final de decir, se puede uno redimir y en el redimirme puedo ayudar a otros hasta que también se rediman, ¿no? Entonces digo, no sé, si me expresé bien la última palabra, pero, pero esa es la, la, la idea. Interesantísimos todos los puntos de vista, y al final de cuentas nos quedamos con esta reflexión, porque a mí esta parte me, me, se me hizo muy contundente. Un loop se me hizo como un loop, no? Eh, y he visto muchas películas que viven en el loop, no? O eh, en la o la matrix, no? Y, y, y se me hace que te repites y te repites y te repites y te ciclas y te ciclas y te ciclas y es bien válido y ser compasivo de entender que a lo mejor eso veniste a vivir toda esta vida de ahorita, o sea, y no vas a aprender, también es válido. O sea, hay gente que hoy va a vivir todo eso o vamos a vivir todo eso y no vamos a aprender. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, eh, un, te un tema muy extenso, esperemos que les haya gustado. Practiquen mucho esta parte de dar abrazos, de ver el, la el lado medio el vaso medio lleno y la empatía y la escucha activa para ir evolucionando. Todas estas son hab habilidades. Volverse una persona vitamina implica habilidades que pueden ser primero actuadas y luego se van a permear, interiorizar y después van a quedar en tu inconsciente arraigadas y vas a generar conductas de ese tipo. Todos los hábitos se trabajan y entonces este es uno más que pudieras trabajar. Sí, pues igualmente, este, encantada de compartir el espacio, este, desearles lo mejor a nuestros estudiantes en, para prepa, sé que ya andan en las últimas, en universidad, pues apenas vamos por ahí a la mitad del, del camino, entonces pues practiquen todo esto de las características de las personas, vitamina, y como lo dijo muy bien David, probablemente no se adquieran de la noche a la mañana, si bien son habilidades, pero pues también es estar conscientes de qué es lo que queremos, trazarnos metas y realmente trabajar con ellos. Como dice el dicho, ocuparnos, no preocuparnos. Entonces, que tengan excelente día, excelente fin de semana. Igualmente, deseamos un excelente fin de semana y como dice, practicar con una sola cosa que practiquemos en el día y al final la podamos reflexionar, el progreso que tuvimos es más que suficiente. Y pues nada más, desearles muy buen fin de semana. Y bueno, pues yo saludo al productor y le agradezco que lo monte el programa todos los viernes a nuestra plataforma. Y como dice eh, Yola, los de prepa están en las últimas, los felicito y me siento muy orgulloso porque yo tengo un hijo que está unos días de terminar la preparatoria. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Esto fue Conciencia Tech, el espacio de la búsqueda de la mejor versión de ti.